<tose> Hola gente, a ver qué jugarnos un Bali. Vale, yo juego con un Vale. Ah, oh, no me dejo un alde. ¿sí? Bueno. Voy a jugar a esta merga. A ver. Tengo que contar los libros. Ahí está, ya encontré uno. Tengo que estar siete. Luna. Perfecto. I wanna play with someone. Let's play. Let's play. No? Hey Bobby! Hey Bobby! You're over, over here! Well, let's play! Let's play again! Come down and do voy a otro libro siete libros I am looking Ese es La partida. Acá está Benja. La Benja, no puedo hablar. Lo eh. jugar como estudiante. Vamos a agarrar. los virus. Sí, si estoy grabando. No lo voy a decir porque no puedo hablar. Ya le dije, no puedo hablar. Así que. Hey Bobby! hold hey, here. hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, you on, hold on, hold on, hold draw. vos con el sonido será más terrorífico Siento que cuando... ¡Oh, mira, está enja! Venga, venga, venga. ¡Hola! ¡Hola, venga! ¡Ay, no, está vale ahí! ¡No! Oh, ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Chau, vale! No, no No me juegas Ah, que la puerta no, ¿qué pasa? No, no sé qué significa, no estoy jugando con mi cámara Pero para no andar más de casa, Así que ahí está bien Let's play no, otra No, Mira, No, No, No, No, No, ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Miedo que Vali venga. Uh, Ay, Uno, seis. Tengo dos libros. Ahí estaba allí. ¡Hola Bobby! ¡Hola Este juego es Terroricon. Tire up the drop. Tire up the drop. Tire up the drop. Tire up the drop. Acá se respone Valdi, ¿qué es esto? Ah, voy el libro. Faltan 5 para que tenga. Looks like it's sweeping time! You gotta sweep, sweep, sweep! No, so pray! No no Let's pray! Let's se Let's pray! Let's pray! Let's pray! Let's pray! Let's Let's Let's cuatro libros Eso me falta tres creo bueno, somos los no, seis y con dos casi le acabo ocho creo sí, dos libros dos libros vamos dos libros tú quieres salir Nada, no, te hace, otro no, ya, se no, los no, no, no, no, no, no, no, No sé, Ah no, no Es casa, esa casa. Ah no, dónde está perdí Ah no, Ay, la con Ay, bueno, aquí no descubrió Ay, Dios, Dios, esta de Ay, Congratulations! You found all seven Otro libro, otro libro, otro libro. Otro libro! Wow! No running in the halls. monta acabar la partida monta el 10 vamos siempre sobre you know you what know, you know, you know. Let's try. que quiero una partida más me no daño Uh, se ha hecho? ah no una partida más es en serio, es en serio un libro, un libro el mami, el mami 10 5 película de la listo dale ¿Tengo un libro? Sí, estoy grabando, pero él no me lo sabe, creo. Ok. I am for you. Otro libro. Cinco. Diez. ¡Ay, la con! ¡Hey Baldi! ¡Hey Baldi! ¡Hey ¡Hey No tengo que correr acá porque si no me arreto. Escucho, está cuatro libros. Tres libros, tres libros. Porfi, porfi, porfi. Porfi, porfi, gane. Quiero que Ojo, la no es cura. Fue pura suerte lo que hice la otra vez. porque Baldita casi me... me bata. Vale... No, no, no, no, vamos a adentrarlo de nuevo pero Vali también se quedó otra Vali se quedó otra pa... ah no se regeneró, toma 3 Vali hijo de... ¡Ay Vali! Deja, deja. ¿No? It's sweeping time! Gotta sweep sweep sweep! Coño, no puedo... Ahí está. No me podía mover. Tengo que ir un hilo rápido. Tititit, tititit. Oh, Baldi! Over here! Oh ya me perdí de vista, Benja, pero no importa. Ay, Baldi, Baldi, Baldi, cómo te voy encima es la primera vez que gano La primera vez que gano Justo cuando estaba grabando Por acá esta mano no. Callate vos Acá se arreglaba en el patio 8 minutos 8 sí, sí, sí, sí. tengo un libro perfecto acá te la ha salido, sí sí acá te la ha no, ahí no hay. ah sí sí, si tenemos uno, 8 ¿qué? ah, menos uno, menos uno 8 9, 1, llueve falle las matemáticas. Pero Valdi es controladora, o sea, no lo puede matar. Mira, no, <coughs> qué tensión. ¡Let's go camping! ¿Te puedes callar, Baldi? ¡Wow! ¡Let's wait! ¡Let's play again! ¡Looks like it's sweeping time! ¡Tara sweep sweep sweep! ¡Let's play hey. El libro, vamos, faltan como dos. No, no, no, no, dos no, no, no, no, no, no, no, no, Wow. Hey Bobby, let's yes. go over here! <laughs> let's play! También. ¡Hey Baldi! ¡Hey Baldi! ¡Ah, me mató! Pinche fuego cero! Bueno, creo que una partida más. ¿Te que hay un libro? ¡Wow! tengo! Uno? Ahí estaba el libro. ¡Me hey, Bobby. Hey, Bobby. Hey, hey, no no. No ¡Me babé! ¡Me babé! ¡Me Hey Bobby! Coño! Dos libros tengo vamos, faltan como cinco. Hay uno. un draw. Congratulations! You found all seven notebooks! Now all you need to do is. I wanna play I wanna play with someone. I want to play with someone. I wanna play play neta ¡Hey Baldi! ¡Hey Baldi! ¡Hey Baldi! ¡Hey Baldi! Le saqué judo de que me va a Bueno esto fue todo. Si les gusta, suscríbanse, suscríbanse y se suscriben. Hasta la semana que viene. Chao. Bye, bye.